Digo, lo que lo que debemos nosotros, pues, alimentar en este momento es, eh, y sobre todo en la persona del, del expresidente Fernández, es llamar al comedimiento, a la tranquilidad, porque esa actitud que de él fue, lo, lo dio en, en, hasta eh, cierto punto fue pacífica, pero otros compañeros de él, aún ya terminando de la rueda de prensa que dio ayer, donde eh, ratificó que en el día de hoy iba a incubar un proceso, ¿verdad?, de, de investigar lo que él llamó como un fraude. Eh, otros, eh, no sé cómo se llama, el que lo, el que después que él habló también intervino en la rueda de prensa de una manera enérgica, de una manera muy eh, provocativa. Eso es eh, sí, pero son situaciones, eso lo, a eso que no que entende, que entiendo yo que no debemos nosotros llegar. Yo creo que el doctor Fernández en este en esta etapa de su carrera lo que menos le conviene es eh, salir de la política en esas condiciones porque para mí es un secreto que Fernández es un, un gran líder y no porque lo diga yo sino porque ahí están los hechos eh, las, el asunto de, de, de, de la estrechez con que pierde estas primarias pues eso demuestra que es un gran líder ahora hay que demostrar siendo un gran líder porque a los a los al juego a las contiendas se va a dos cosas usted pierde o gana Re, hay que recordar que Hipólito Mejía ha perdido claro, por un margen de 2 de por 2 2% pero el, las elecciones y al día siguiente, pues Hipólito Mejía y estamos hablando de las elecciones de, estamos hablando de, de, la, de la presidencia de dirigir el país y al día siguiente pues en una locución, pues felicitó a Danilo Medina, quien le ganó las elecciones en ese momento yo creo que el doctor Fernández, bajo ninguna circunstancia un hombre inteligente eh, no debe dejarse provocar ni atizar ...por los quienes tienen a sus alrededores... ...más adelante nosotros vamos a ver unas declaraciones ...que dio eh, Vinicito... ...verdad... ...también... ...porque ese es, ese es el, el, el, el estilo... ...de hacer política... Eh, de, los, ...de los castillos... ...es ese... ...esa manera agresiva... Intigar. ...exactamente... Um, ...intigar... ...yo entiendo que Leonel es sumamente... Eh, ¿le ...inteligente... ...ya ...tienen 40 años... ...inteligente... Poder. ...inteligente para... ...para dejarse llevar... ...a ese terreno... ...soy de lo que dijo... ...antiguo y Romero... El PLD, eh, estas heridas tal vez no puedan cicatrizar 100%, pero van a cicatrizar porque no es verdad que el PLD eh, o que el mismo Leonel, independientemente de que sea un líder, va a llevar se va a llevar lo suyo a otra parcela o a otro lado para quedarse fuera del poder. Mira, yo difícil...